Cool Cure Me Ampolleta Shine Elixir, tecnología y vanguardia en una sola aplicación. Después de lavar tu cabello con cualquier shampoo de la línea Cool, aplica y distribuye de manera uniforme. Recuerda no enjuagar y estiliza tu gusto.